Uh, las tradiciones no occidentales, mm. uh, ¿no? Occidental. Confucio, Confuso, uh, el sí. budismo, la India, sí, India uh, sí. África, porque si no, de nuevo estamos un poquitito eurocéntricos. Sí. todas las filosofía la, occidentales, occidental. ahí está. De modo que ahí yo veo también un challenge, cómo va a ser ahora, cómo se va a dar el, el, la mezcla entre eh, las técnicas digitales, que, que son unas técnicas, digamos, por ser numéricas, eh, muy y, y, y después eh, impregnadas en las redes estas, en las cuales cada individuo está como individuo reconocible. Eh, son muy, muy orientadas hacia la cosificación de los individuos, porque son identificables como algo que está ahí. Ahora eso en, en sistemas donde no está esa tradición occidental de la pregunta por la libertad y demás, sino no otro, otras visiones, como son las visiones eh, budistas, confucianas, eh, para ponernos ahora en, en, el, en el lejano oriente, pero podríamos también ponerlas en tradiciones este, eh, africanas, que son muy complejas, porque ha habido sí. una serie de... o Brasil. Sí, muy llanos, muy llanos, muy llanos de años. Muy de años de reconocimiento, de sabiduría. Ahí está. Bueno, y ahí uno dice: ahí está lo que yo lo llamo la ética intercultural de la información. Eh, tenemos que hacer eh, análisis, eh, digamos, geológicos en profundidad. Sí. Para ver lo que está pasando, para entender lo que está pasando a nivel superficial. Como un geólogo que dice: bueno, si la tierra se está moviendo o hay un tsunami. Sí, sí, el agua se viene, claro, se viene el agua, pero uh -huh. ¿y cuáles son pues las razones razón, profundas eh. del agua? Sí, ¿no? uh -huh. Si uno dice, bueno, claro, yo veo el agua y saco unas fotos, sí, sí, claro, pero eso no explicó nada. Uh -huh. Este, ¿no? que, la apariencia... La apariencia un... y cuáles son las... Si sí, está de Ahí está, uh -huh. los procesos geológicos de fondo, porque todas las, las estructuras morales de cambios sociales son estructuras muy complejas que... que ciclos de, de estructuración, ¿no? sí. eh, Miles de años en parte, Dos ¿no? mil años de cristianismo. Eh, muy <ríe> no se puede cambiar en un minuto. Sí. ¿eh? Y dos mil quinientos años de budismo. Este, y muchas otras cosas que, han, que ha habido, de conexiones el, uh -huh. eh, Mahoma y eh, las, las tradiciones, este, digamos, post-cristianas, ¿no? el judaísmo y en fin no que no dice eh, sí cómo cómo se mezcla ahora las posibilidades de la, de la ontología la digital de la visión digital del mundo con esas tradiciones eh, profundas eh, estructurales, que, estructurales que marcan las relaciones de, de poder las relaciones de valoración eh, el, los capitalismos porque, si uno va a la China hoy, por un lado ve un capitalismo a ultranza, quién iba a decirlo, sí. y al mismo tiempo una estructura política que domina todo jerárquicamente, y cuyo valor supremo es la armonía. Uh -huh. Por ahí dicen que la armonía es una forma china de decir la opresión, pero... Sí. <risa> <risa> <risa> uh, claro, pero uno dice, bueno, ¿es eso o, o, o hay en esas tradiciones una, una fuente de renovación? En la cual el concepto de armonía, por ejemplo, eh, se puede pensar de forma distinta a como lo piensa la, la, digamos, la oligarquía del Partido Comunista, sí. China, por ejemplo. Eh, es lo que, como, como si nosotros nos preguntáramos, bueno, qué yo, ¿podemos pensar el concepto de alma o, o, distinto a como lo piensa el cristianismo? Eh, sí, lo pensó Kant de una forma distinta. La autonomía moral del sujeto kantiano tiene poco que ver con la. El, la visión del, del alma cristiana. no que... Uh, es, es algo que hay que ir analizando, porque los procesos, uh, por un lado, son muy rápidos, por otro lado, debido a la, a la profundidad de lo que está en juego, uh, no, no se manifiestan uh, en su verdad, por, ejemplo, por decirlo así de forma... Uh, no se revelan en lo que son, sino que quedan un poco velados. ¿Ah? hay que ahí está. hay que hacer una crítica que es la crítica de verdad de alguien como la similar a que hizo Marx también fue una crítica de verdad sí. es decir él desveló sí. uh, de fantasmagórico de... Está. Fantasma. está ahí está sí. lo desveló eso eso es un fantasma no este, hay un fantasma en Europa comienza una sí. famosa frase que dice, bueno está diciendo ese fantasma no lo crean porque eso. Es un fantasma, pero la realidad está detrás de eso. Como ¿no? que él desveló en proceso crítico que lo hizo Kant también con la Metafísica. ¿no? y, y... Hacer el mismo juego con la información. Pero... Exactamente. Hay que desvelar digamos, la información como fantasma. Porque lo que está ocultando la información es el quién somos. ¿no? ¿no? O sea que, eh, estando fascinados por el qué digital, eh, estamos perdiendo de vista cada vez más la libertad, o sea, quién somos, la posibilidad de, de, de revelarnos y de ocultarnos, que uno dice, bueno, es una pequeñez, sí, sí, claro, pero uh -huh. <ríe> si pierdo eso, no hay más, <ríe> me transformo en un robot, robot o una eh. cosa así, digo, puede ser que seamos todos robots en algún momento. <ríe> <ahí está. ríe>